Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de los conversatorios Women Doing Business, organizados por la Dirección General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa DiOffice, dedicados a brindar un espacio para compartir experiencia de mujeres en el mundo de los negocios, academia y el sector público. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del director general de Promoción Económica, el embajador Jaime Manuel Cacho Sousa Velázquez. Muy Buenas noches. Señora Natalia Manso, fundadora de la empresa de Office y del programa Woman Doing Business. Señora Amanda Gallegos, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas. Señora Jocelyn Malamud, directora ejecutiva de Virú S.A. Señora Jenny Valdés, decana de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria La Molina. Señora Rosario Bazán, directora ejecutiva de Damper. Panelistas en este evento. Señoras y señores participantes en este conversatorio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es muy grato para mí darles la bienvenida a este conversatorio sobre el rol de las mujeres en la agroindustria bajo el programa que desde, mil, del, de, desde el 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Promoción Económica, viene organizando con la empresa The Office. En esta oportunidad, hemos retomado el formato presencial de los conversatorios, ya que desde el 2020, en, con el brote del COVID, se migró a una plataforma virtual con la finalidad de darle continuidad a este proyecto. A pesar de las circunstancias, cabe tener presente que con la virtualidad, en los dos últimos conversatorios, se pudo contar con la participación de extraordinarias panelistas y público de diversas partes del mundo. Esta iniciativa ha buscado, desde sus inicios... Reflexionar sobre el rol de la mujer peruana en los múltiples sectores económicos y su contribución con la promoción de las diversas industrias económicas de nuestro país. Se ha dialogado sobre la intervención de la mujer en sectores como la minería, la gastronomía, el turismo, la moda, la diplomacia, el deporte y los retos que han enfrentado en la crisis producida por la pandemia. En este contexto, la edición que hoy nos concita es una excelente oportunidad para reconocer el esfuerzo y liderazgo de la mujer peruana en un sector tan indispensable y relevante como el desarrollo de cualquier, de cualquier país como es la agricultura y la agroindustria. En tal sentido, me valgo de esta ocasión para hacer un reconocimiento a todas las personas que laboran en temas vinculados al agro, en particular a las mujeres, que se dedican al precitado sector el cual hace posible la alimentación de nuestra población en la misma línea es importante mencionar que el viernes de la semana en curso se conmemora el Día del Campesino. Deseo agradecer a nuestros distinguidas panelistas por aceptar nuestra invitación a participar en este evento y compartir con los presentes su valiosa experiencia durante el arduo camino recorrido en la trayectoria profesional. Estoy seguro que las ponentes brindarán sus aportes y conocimientos en torno a temas sobre las nuevas generaciones que nos acompañan, la dinámica del sector y sus retos. De igual manera, extiendo un especial saludo a la señora Natalia Manso por liderar esta iniciativa. Como colofón, tengo el honor de dar por inaugurado el segundo conversatorio Women Doing Business del año en curso. Muchas gracias. Eh, bienvenidos eh, a esta 17 diecisieteava edición de Women Doing Business, eh, un espacio de diálogo y debate eh, que nació en 2018 con el fin de resaltar y enfatizar la contribución de la mujer a la economía peruana. Eh, gracias al gran apoyo de la Dirección General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que junto con The Office, Centro de Negocios, hemos logrado juntar a las mujeres más relevantes del país para profundizar en muchos sectores que ya mencionó el señor embajador. Tengo que decirle que se olvidó uno muy importante, que es el del vino, el pisco y la cerveza. Uno de los más memorables que hemos tenido. Y otro también muy, muy relevante, como ha sido el de las mujeres que trabajan luchando contra la corrupción. Quiero dar, por tanto, la bienvenida especial al señor embajador Jaime Cacho Sousa, director general de promoción económica, y a la embajadora Ana Cecilia Gervasi, exdirectora general de promoción económica y actual viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por facilitar la continuidad del programa y apostar por nosotras, las mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales. Hoy nos une un tema trascendente, más aún en el contexto internacional que estamos viviendo, el cual nos ha obligado a recordar nuestro vínculo y nuestra dependencia con la madre tierra, con la Pachamama, la importancia de la agricultura y sus industrias asociadas para nuestro desarrollo y nuestra supervivencia. Si bien hoy conversaremos con mujeres líderes en la industria de la agroexportación, la comercialización y la academia, no queremos dejar de recordar a las mujeres más vulnerables de esta actividad. Según el Censo Nacional Agropecuario, las mujeres conducen menos del 23% del total de la superficie agropecuaria, de la cual 9% es agrícola y 14% no agrícola. Sin embargo, los hombres dirigen el 77% de dicha superficie. Además, en promedio, las, mu las mujeres manejan Solamente 1.8 hectáreas de superficie agrícola frente a las tres hectáreas que en promedio gestionan los hombres, lo que supone una brecha de ingresos muy considerable. Así que quisiera arrancar este evento hoy día con un aplauso para las mujeres del campo, que con su esfuerzo están garantizando eh, nuestra seguridad alimentaria en estos momentos difíciles. Muy bien, y ahora por fin vamos a presentar a nuestras panelistas. Eh, hoy tenemos con nosotros a Amanda Gallegos, que es economista, eh, nacida en Cusco, donde vivió hasta después de graduarse en la Universidad Nacional San Antonio Abad. Por su formación se ha desempeñado profesionalmente desde la investigación en economías campesinas habla quechua, así que nos puede dar un mini curso. <risa> eh, también ha trabajado, eh, ah, perdón, ha investigado en, en banca, MIPE y corporativo, responsabilidad social empresarial en el sector educativo, gestor, gestión de empresas en sector alimentos y en 2021 también ha desempeñado funciones de alto nivel en el sector público. Tiene un MBA por la Universidad del Pacífico, ha realizado estudios de estrategia en la TEC de Monterrey en México, graduada del programa de alta dirección del INCAE. Costa Rica, actualmente es alumna de segundo año del doctorado en Administración de Negocios de Aden University, en Panamá. Y gremialmente ha desempeñado funciones en el Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX. Durante el periodo 2019-2021, siendo elegida vicepresidenta y actualmente elegida presidenta del comité para el periodo 22-24. Es desde hace ocho años gerente general de Agroindustrias Alimenticias Cusco-Incasur, Empresa pionera en la industrialización de granos andinos, que también maneja marcas como Sol del Cusco y Kiwijén. Esa kiwicha popeada tan rica, ¿no? <risa> bueno, y esto era un resumen de su reseña. <risa> eh, bienvenida, Amanda. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y, y nos vas a hacer un viaje un poco en el tiempo, si, si me ayudas, ¿no? Porque quisiera... Realmente que, que nos acompañaras a recordar cómo, cómo ha sido el rol de la mujer en la agricultura del Incanato. Hola. Sí, ahora sí. Buenas noches con todos. Eh, quiero agradecer primeramente a Women Doing Business y a su fundadora Natalia Manso por la invitación a participar en este evento que aborda un tema tremendamente importante que es la agroindustria, un tema de permanente actualidad y que tiene que ver con la sostenibilidad alimentaria, el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Antes de abordar un poco el tema que Natalia este, eh, ha tocado, que es muy importante recrearla también a raíz de esta participación, eh, no puedo iniciar mi ponencia sin mencionar la coyuntura alimentaria mundial que estamos viviendo. Luego de dos años de pandemia tan compleja y recientemente con la guerra rusia ucrania No puedo dejar de pensar en la información publicada hace poco en donde dan cuenta de que Ucrania tiene en sus hilos 20 millones de toneladas almacenadas sin poder salir de su territorio debido al bloqueo ruso. 36% del aceite de girasol, 9% del trigo, 11% de la cebada y 13% del maíz que el mundo necesita para alimentarse. Estos datos son absolutamente perturbadores y ocurren mientras el hambre amenaza a decenas de países. El número de personas que ya sufrían de inseguridad alimentaria grave ha pasado de 135 millones registradas antes de la pandemia a 276 millones en la actualidad. Y es importante tener claro que Rusia y Ucrania los países en conflicto producen actualmente un tercio del trigo y de la cebada del mundo y la mitad del aceite de girasol, en tanto que Rusia y Bielorrusia, ambas al mismo tiempo, son el primero y segundo productor de potasa, potasa que es un ingrediente importante para este, los fertilizantes. El mayor o la mayor crisis del costo de la vida es como definieron Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos al momento que vivimos actualmente. La organización nos ha advertido de que esta emergencia es por falta de acceso a los alimentos debido a los altos costos de estos. Pero el próximo año puede ser peor porque podría ser por falta de comida. Por eso, la importancia de que estemos convocados esta noche en este foro para hablar de la agroindustria y reflexionar brevemente sobre dos temas que considero muy importantes. Uno, el papel que le corresponde a este sector para la sostenibilidad alimentaria de la humanidad, y dos, el rol que desempeñamos las mujeres empresarias en función de este compromiso social que corresponde frente a las claves globales, el medio ambiente, la biodiversidad y la salud del mundo. Pero para hablar de agroindustria, debemos hablar primero de la agricultura y los inicios de su descubrimiento. Esto pasó cuando familias errantes y, con mayor probabilidad, las mujeres, observaban que podían brotar plantas, nuevas plantas, a partir de los granos desparramados en la cercanía de sus refugios, en donde había abundancia de materia orgánica, obviamente. Por ello, diversos estudiosos de la, de la evolución de la humanidad atribuyen a las mujeres el descubrimiento de la agricultura. Las mujeres embarazadas y las que tenían niños pequeños eran las únicas que no podían salir a, a la casa acompañando al, a, a los hombres. Por el contrario, ellas al quedarse se encargaban de recoger frutos, granos y raíces. Desde la antigüedad se ha relacionado a la semilla con lo femenino y con la reproducción. María Rostorowski, en el 88, narra un mito recogido de la región de Cajatambo, aquí en el departamento de Lima, y la voy a citar textualmente. Ella dice, el elemento femenino y divino representa a la madre fecunda y ubérrima. No en vano, llaman en quechua Pachamama a la tierra, mamacocha al mar, mamaquilla a la luna, y además todas las plantas útiles para el hombre se veneraban bajo los nombres de mamá. Mamazara, que es el maíz, mamaco, que es la papa, mamahoca, mamacoca, etcétera. Hoy, la mujer tiene un rol distinto al hombre con una gran disparidad de, entre género. Pero eso no era siempre, no lo era así en la época prehispánica, por ejemplo. En el norte, en el sur de nuestro país, la mujer compartía este rol muy importante junto al hombre en los campos de cultivo. No solamente participaba en el día a día de la producción agrícola, aun cuando no se encuentran referencias palpables en las obras de los cronistas eh, sobre el manejo de las semillas en época prehispánica, era de suponer que esta era una obligación eh, cedida, heredada, a la mujer. Por ello, digamos que prueba de esto es eh, o son los grabados eh, que hay en, las, en los escritos, en los libros de Poma de Ayala que muestran a la mujer siempre relacionada con la semilla. Es ella la que deposita la papa y los granos de maíz en la tierra durante el, la etapa de siembra. Pero hubo un cambio histórico con la llegada de los españoles y esta resultó en la aceptación del escenario que tenemos hoy. Fue un cambio que le dio más valor a la propiedad y a la tierra antes que a las actividades de la mujer en el campo de cultivo. Dentro de este marco, con este marco, veamos entonces cómo estamos las mujeres hoy en nuestro país. Y quiero citar para ello el último libro de Josefina Miroquesada y Hugo Ñopo, titulado Ser Mujer en el Perú, donde dan cuenta de un panorama nada bueno, nada lagüeño a partir de la violencia de género. Esta estadística nos dice que tres de cada tres peruanas entre 15 y 49 años manifiestan haber sufrido violencia de género por parte de sus parejas. En el ámbito laboral, señalan que la mujer, o las mujeres en general, ganan en promedio 20% menos que los hombres inclusive al desempeñar la misma, las mismas tareas, las mismas funciones. Este estudio también da cuenta que las mujeres realizan 24 de las 30 horas que en promedio requiere una, un hogar, una casa para funcionar. Y cuando se trata de temas políticos, muestran que, por ejemplo, en el 2018, todos los presidentes regionales fueron hombres. Y ese escenario no ha cambiado. Lo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La desventaja en suma es sistémica y proviene de un mundo hecho en gran medida por y para hombres. Esto no lo digo yo. Lo dice Alberto Vergara, prologando este libro que escribió Josefina Miro Quesada y Hugo pero dentro de todo este escenario y dentro de estos números que he soltado hay algunas buenas noticias y esas tienen que ver con la actualidad de las mujeres estudiando en universidades. 53% frente al 47% de hombres. Una situación que ellos mismos plantean debe tener un cambio en esta matriz. Eh, la mayoría de las mujeres siguen carreras en ciencias sociales, mientras que los hombres lo hacen en carreras vinculadas a las matemáticas, a las ciencias. Pero ¿cómo vamos con los números de la mujer en el campo? En el campo de los negocios, las mujeres empresarias, las mujeres gerentes. En este mundo empresarial también toca un tema de equidad de género, porque según el ranking par del 2019, las empresas que promueven el cierre de brechas de género tienen mujeres en posiciones de liderazgo, y así son y han dado este, buenos números, son empresas mucho más competitivas. De acuerdo con este mismo estudio, solamente el 22,2 de mujeres formaban parte de directorios de empresas en, en empresas peruanas, es decir, apenas la cuarta parte del mapa ejecutivo empresarial peruano. El 30% pertenecen a cargos directivos en primer nivel, como CEOs, presidentes o miembros de comités de gerencia. Dentro de este escenario, ¿cuáles son los retos de las mujeres en la agroindustria peruana, que es un sector tan al mismo tiempo, tremendamente potencial, pero también tremendamente competitivo. Y este es un potencial enorme y representa en este momento el sector de mayor crecimiento en las últimas décadas. Es baluarte importante de nuestra economía y es al mismo tiempo uno de los sectores que otorga grandes oportunidades de crecimiento precisamente por su internacionalización, la misma que obviamente hemos iniciado con fuerza vía acuerdos eh, comerciales en los primeros años del presente siglo. El Perú ya se consolida como exportador regional y mundial de frutas y como el mayor exportador de arándanos del mundo. Ya se consolidó como el mayor exportador de quinoa, Además, es el segundo más importante en la exportación de espárragos y paltas. En cuanto a mangos y uvas, nuestro país es segundo exportador latinoamericano y cuarto y quinto exportador mundial, respectivamente. El crecimiento de las economías de los mercados del sudeste asiático sigue también permitiendo estos crecimientos sostenidos, aun cuando, después de pandemia, hay este, algunas situaciones eh, difíciles que contemplar. Y las mujeres, ¿qué rol estamos jugando en ese ámbito? Pues déjenme decirles que en la agroindustria y toda su cadena, desde el campo, procesos industriales, logísticos, administrativos, comerciales, gerenciales, las mujeres ya están jugando en grandes ligas. De alguna manera, y poco a poco estamos volviendo a tener el rol de importancia que nuestras antecesoras tuvieron en las épocas prehispánicas. Para muestra basta un botón. Hoy tengo el privilegio de compartir ponencia con dos importantes líderes empresariales mujeres, nada más que las CEO de Damper y de Virú, eh, que son las empresas agroindustriales más importantes en el país. Pero también decía que el potencial de la agroindustria era de, de una competitividad compleja para el cual el país y su recurso humano, hombres y mujeres, debemos estar preparados y a nivel de la academia, las mujeres también ya hemos alcanzado roles tremendamente importantes. Esta noche también nos acompaña la decana de la Facultad de Industria Alimentaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces, vuelvo a reiterar de que quiero recrear lo que decía inicialmente, la mujer está ligada a la tierra, la mujer está ligada al agro, la Pachamama tiene género femenino, fuimos perdiendo nuestro rol importante en este sector, pero gracias a esfuerzos que ya están surgiendo, estamos volviendo a tomar roles importantes en un sector tan competitivo. Con certeza cada una de nosotras hemos alcanzado niveles competitivos en este sector, a pesar de nuestro género, y subrayo, a pesar de nuestro género. Y sobre la base de mucha lucha, mucho esfuerzo, abriéndonos espacio en un mundo hecho con, y para hombres, bordando nuestro desempeño con alta preparación. Por eso reclamamos que el Estado debe garantizarnos educación de calidad, a todos los peruanos en general. La cuota de mujeres en universidades debe continuar su ascenso, ya que nos corresponde asumir los retos de nuestro sector de manera competitiva. La, la agroindustria se tecnifica, pero el sector agrario, adolece de una política de largo plazo. Los retos del mañana están a la vuelta de la esquina, ya llegaron, están acá. La coyuntura alimentaria mundial ha acelerado todos estos procesos y para enfrentarla ya debemos, eh, ya debemos aplicar, por ejemplo, biotecnología como un soporte clave para los agronegocios. Todos estos centrados en la tendencia de la nueva agroindustria. Hablar de bioinsumos agrícolas, producción sostenible, productos nutracéuticos, biomateriales, enzimas industriales, etcétera. Esto debe permitir aprovechar al máximo las ventajas comparativas en cuanto a clima y biodiversidad biológica que tiene nuestro país. Y debemos empezar a trabajar en bioplaguicidas a partir de bioquímicos de plantas autóctonas, proteínas derivadas de granos andinos para innovación de nuevos productos, péptidos bioquímicos como nutracéuticos a partir de granos andinos para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. En perspectiva, la agroindustria, a mi juicio, se perfila en tres ejes importantes. La formación de bioprocesos con énfasis en biotecnología industrial, innovación en nuevos productos y agronegocios. La agroindustria global y de futuro se orienta hacia un modelo ecológico, saludable y sostenible. Y en esa tendencia, teniendo en cuenta que para el 2050 el planeta va a albergar alrededor de 10.500 millones de personas, se plantean retos de cómo producir mayor cantidad de alimentos de manera sostenible, garantizar la seguridad alimentaria, así cómo eh, enfrentar la malnutrición de la población eh, que aún dista de resolverse. La agroindustria deberá ejecutar estrategias no sólo para reducir la huella ecológica de este sector, empleando tecnologías limpias, sino además tiene el reto de producir 50% más de alimentos saludables destinados a a la nueva población que va a emerger en los próximos o en las próximas décadas. Sin duda el Perú puede, debe aportar lo suyo y considerando un aumento promedio de más del 10% del Producto Bruto Interno de este sector en los últimos cinco eh, años, debemos ofrecer al mundo alimentos de calidad en más del 3% del total global. Queridos amigos, ese es nuestro reto ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amanda. Eh, voy a presentarles a continuación eh, a Jocelyn Malamud, eh, no sin antes recordarles que todos tienen un papelito. Si quieren pasarme alguna pregunta, también pueden alzar la mano. Y desde nuestra plataforma de streaming también nos pueden enviar sus preguntas para poder dirigirlas a las panelistas. Eh, Jocelyn, gerente general de VIRU, es egresada de la carrera de Ciencias de Ingeniería en la Especialidad de Ingeniería Industrial de la Pontificia, eh, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA en Georgetown University y diversos cursos de especialización en Harvard Business School. Jocelyn trabaja en VIRU desde hace 18 años y desde hace 9 ejerce el liderazgo de la empresa como CEO. Jocelyn es reconocida por su labor en el sector agroindustrial, ejecutando estrategias de diversificación y expansión constante y aportando al crecimiento de la agroindustria peruana. Y voy a aprovechar entonces el comentario de Amanda, precisamente, que nos, nos, de, nos recordaba que ya son más egresadas que egresados de las universidades. Sin embargo, los directorios apenas… No, no llegamos a un cuarto, ¿verdad?, de directores. En las empresas cotizadas en bolsa, si vamos a las no cotizadas, ese porcentaje no llega al 10%. Entonces, algo, queda una asignatura ahí importante… Y en ese sentido, con, con esa carrera que tienes, Jocelyn, ya larga, eh, me gustaría que nos compartieras pues, qué, qué experiencias, qué ventajas y desventajas te ha dado el ser mujer eh, y cómo las jóvenes pueden abrirse camino en este sector en el que ustedes trabajan. Bueno, muchas gracias Natalia por la, por la invitación, gracias a, a todos. Y si sí, justamente un poco quería contarles un poco de mi experiencia desde que comencé y un poco qué recomiendo y qué, qué les recomiendo a la, a la gente joven y no tan joven que quiere crecer y desarrollarse y con varias de las cosas que mencionabas yo me identifico bastante no cuando tú hablabas decía yo lo he puesto esto acá yo lo he puesto esto acá. entonces lo primero soy ingeniero industrial de la Católica y como decían cuando yo eh, ingresé eh, más o menos el 10% eran mujeres, eh, pero sí cuando nos graduamos, más o menos el 25% eran mujeres, quiere decir que de las que ingresamos a la católica nos mantuvimos y nos graduamos y de los hombres muchos más desertaron en el camino, ¿no? Pero sí es verdad que la católica era eh, mucho más concentrada en hombres, sobre todo en la, en la carrera de ingeniería industrial, pero... Eso yo creo que me ayudó bastante a formarme como soy también y a poder desarrollarme en, en este sector y en cualquiera de los sectores yo, que uno se proponga. Porque yo creo que nosotros podemos desarrollarnos en cualquier sector. Un poco mi historia en Virú. Yo entré como consultora hace 19 años casi, pero ya en planilla estoy como 18 años. Entré primero como consultora y entré al área de finanzas. Eh, como gerente financiero, y luego durante nueve años me fui desarrollando en diferentes áreas de la empresa. comenzó en logística, luego el director de operaciones, luego en campo. Entonces, lo primero que la gente decía era, ¿y esta quién es? O sea, primero que no es agrónoma, eh, es mujer, ¿cómo se llama? Es una chiquilla. ¿Qué me tiene a mí que enseñar? ¿No es cierto? Entonces, sí, eh, es verdad. O sea, es... es eh... Entonces, ¿cómo...? y también va a ser parte de mi pregunta, ¿Cómo, cómo yo lo enfrenté, ¿no? Primero, eh, tienes que ganarte el respeto de la gente, ¿no? Y cómo tú te ganas el respeto de la gente con acciones, trabajando, demostrando, eh, meterte en el detalle. Entonces, yo creo que eso eh, fue súper importante, demostrar con ser, liderar con el ejemplo, es vital. Y otra cosa creo que nos caracteriza a nosotras como mujeres es eh, buscar oportunidades y tomarlas. Yo me acuerdo que yo estaba en finanzas y, y le decía, el área de logística no funciona. Entonces, fui, fui al agente general, que es el dueño de la empresa, y le dije, Oye, ¿por qué no puedo yo tomar también logística? ¿Por qué no me dejas a mí? Ya, ok, ¿y por qué? Entonces, siempre tomar retos, buscar oportunidades, demostrarlo. Y así fue creciendo, ¿no? No, no, no, tener, no, no temer a los desafíos. Porque desafíos van a haber muchísimos y yo creo que a veces... Cuando estamos rodeados de muchos hombres y de mujeres, te, te intimidas un poco, ¿no? Y eso también a mí me pasaba, o sea, porque venían a decir, ah, tú no sabes. Entonces, lo que no podemos nunca es intimidarnos, o sea, yo, y se lo digo a la gente, a hombres y mujeres, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que tú no sabes, o sea, tú eres inteligente. O sea, si tú no lo sabes es porque no te lo han explicado bien, no porque tú no sepas, ¿no? Entonces, yo creo que esa mentalidad es súper importante. Y bueno, eh, luego, de, después de nueve años, eh, tomé la gerencia general, eh, yo creo que parte del éxito, una gran parte del éxito es tener el equipo, ¿no? Y eso es súper importante, o sea, tener un, un equipo diversificado, que está compuesto por hombres, por mujeres, por diferentes eh, niveles culturales, por diferentes. Eh, es un equipo diverso. Y creo que si tú en cualquier industria tienes un buen equipo, tienes un buen equipo gerencial, un buen equipo abajo, eh, puedes crecer, ¿no? Yo creo que ese es algo súper importante. Y poder, poder al equipo compartirle la visión, eh, remar siempre hacia un mismo objetivo, tener todo siempre eh, el mismo objetivo. Y siempre algo que nos caracteriza en Virú es que el crecimiento es por meritocracia, no, no porque tienes más años en empresa, porque eres mujer. Si sí habían algunas brechas salariales, eso no importa, o sea, tenemos nuestras bandas y si eres mujer o hombre, o sea, hay hombres mejores para una posición, mujeres mejores, lo que sea, pero siempre es por meritocracia. Eso es súper importante. Hoy Virú, eh, los que no nos conocen, eh, hacemos fresco, conservas, congelados. Somos los más grandes exportadores en lo que es conservas y congelados. Eh, estamos diversificados en todo el país. Tenemos en toda la costa peruana, desde Piura hasta Chincha, y tenemos en, en Tarapoto, tenemos en Cainarachi, eh, Palmito y Azaí, que es algo súper interesante y nuevo. Eh, tenemos más, más de 11.000 hectáreas de terreno, más de 10.000 10 hectáreas de terreno. Tenemos 12.000 personas trabajando con nosotros y algo que nos caracteriza muchísimo, o sea, que estoy yo súper orgullosa, es que ya somos tercer año seguido que estamos en el ranking de Great Place to Work y el año pasado estuvimos en el puesto número 4 de las grandes empresas y eso para mí es un orgullo. En Virú tenemos eh, 57% de las… nosotros separamos lo que son operarias, todos son nuestros colaboradores, pero son operarios que son los que trabajan en el campo, en la planta, y la parte administrativa, los empleados que son los que trabajan. O sea, los operarios son la gente que trabaja en el campo y la planta y que a veces son, son temporales, ¿no? Entonces, el 57% de las operarias en Virú son mujeres, tanto en el campo como, como en la planta. Y algo también eh, importante es que las mujeres en ese, en, ese, en ese nivel, que gente a uno, son mucho más luchadoras, es gente que no falta, o sea, siempre los lunes tenemos rotación y creo que Charo lo sabe perfecto, los lunes es bien difícil la rotación, las mujeres no faltan, ¿no? Porque las mujeres cuidan a su familia, los que faltan normalmente, o sea, las la mujeres cuidan muchísimo su trabajo, cuidan mucho a su familia, ¿no? Y en la parte administrativa, eh, el 45% de las mujeres en Virú, somos, en la, el 45% somos mujeres, o sea, ahí todavía nos falta, en el equipo gerencial también tenemos una participación, pero nos falta todavía llegar a, a la equidad total, y es verdad, eso lo digo abiertamente. Desde que yo comencé, cuando era gerente de finanzas, siempre instalé lo que es la reunión de chicas, ¿cómo se llama? Entonces comenzamos haciendo 20, veíamos 20 chicas a comer, luego eran 50, luego lo paramos por el COVID y hace un mes quise traer una foto, pero me dijeron que no había proyector, pero es una foto grandota, hacemos, fuimos 230 chicas que fuimos, hace, hacemos un día de compartir, de, de fortalecer la unión y fortalecer la identificación. Los hombres sí me dicen, ¿por qué no hay reunión de chicos? Entonces, <risa> <risa> ¿No es cierto? Entonces eh, dice, ¿qué tal raza? ¿Por qué no hay reunión de chicos? Pero bueno, entonces nosotros en Virú eh, trabajamos muchos también eh, programas sociales para las mujeres en general, para las mujeres y para los hombres, pero eh, tenemos eh, apoyo a las madres, tenemos campañas médicas especializadas en todo lo que es eh, descarte de cáncer, de, ya, en, en todo lo que es los temas femeninos. Tenemos un guaguaguasi, que es un centro de cuidado diurno para los, para los hijos de nuestras trabajadoras. Tra tenemos eh, flexibilidad en lo que son los horarios. Eh, y bueno, lo más importante es que damos las mismas oportunidades tanto a mujeres y a hombres, profesionalmente y salarialmente, ¿no? Yo creo que eso es algo súper importante, que también lo mencionaba, eh, que, que, que eso no, no se da, ¿no? Y, lo que, y promocionamos mucho la, la diversidad eh, en general, y eso nos permite ser muy innovadores. Y eso es algo también que mencionás: ¿no? Que, ¿Qué necesita la agroindustria? Lo que es la productividad, todo, pero también el desarrollo eh, de nuevos productos. Eh, nosotros somos más concentrados en lo que es conservo y congelado, y eso lo que hace es desarrollamos siempre productos nuevos. Tratamos de darle valor agregado a los productos que exportamos como, como, como virus, ¿no? Y lo que quería agregar también, ¿qué cosa? Yo pienso que nos caracteriza como, como mujeres. Somos, eh, somos, o sea, somos responsables, somos súper detallistas, somos analíticas, eh, somos súper guerreras, somos luchadoras, y yo creo que eso es algo que nos caracteriza como mujeres en general y mujeres peruanas y mujeres de Virú y de la agroindustria. Tenemos habilidades blandas, formamos equipos, tenemos tantas cosas buenas y tanto por, eh, por demostrar. Entonces, yo quería terminar con algunos consejos, ¿no? Eh, yo siempre digo, o sea, Saquemos ventaja de ser mujeres. O sea, somos mujeres, tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades. Pero, ¿cómo se llama? Saquemos la ventaja. O sea, nosotros creo que podemos crecer sacando ventaja de quienes somos, potenciar siempre nuestras fortalezas. Busquemos siempre oportunidades. Ven, va, perdón, vamos siempre más allá, ¿no? O sea, busquen oportunidades. Si hay oportunidades, tómenlas. No, no nos chupemos, si hay alguna oportunidad, tomémosla, arriesguémosla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funciona. No funciona, no funcionó. Pero lo que no podemos quedarnos es, uy, ¿qué hubiera hecho si lo hubiera hecho? ¿Por qué no lo hice? ¿No? Entonces, yo les digo, tomen la oportunidad, arriesguense. Bueno, eh, no nos conformemos con lo, que, con lo que tenemos, eso es siempre importante. Y eso a mí me ha permitido crecer, ¿no es cierto? O sea, porque... Eh, siempre buscando más, eh, siempre... y apoyándonos a nosotras como mujeres en, en, en general en el trabajo, ¿no? Olvídense prejuicios, vergüenzas, de qué dirán, tomemos la iniciativa y, li, y el liderazgo y finalmente asumamos riesgos, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que yo les quería contar, un poco mi experiencia y, y qué les recomiendo para, para poder crecer y para poder ser exitosas en en este sector. ¿no? Gracias, gracias. Bueno, ya tienen su shot de motivación hoy, ¿no es cierto? Muy bien, Va, vamos ahora a cambiar al ámbito académico tan importante, porque es nuestro, nuestra fábrica de talentos, ¿verdad? Con Jenny Valdés, bienvenida Jenny, ella conocida decana de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria de La Molina, emblemática universidad, ¿no es cierto?, egresada de la carrera de Ciencias de Ingeniería en la Especialidad de Industrias Alimentarias, doctorado en Ciencias e Ingeniería Biológicas, magíster Cientiae en Tecnología de Alimentos y diversos cursos de especialización, todo ello en la Agraria de La Molina. Eh, Además de, de decana, es docente del área de Ciencias de Alimentos del Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de la, de, de la Agraria y, maestra de y, perdón, y también docente en la Maestría de Tecnología de Alimentos. Ganadora de proyectos de investigación de fondos concursables desde 2013 a la actualidad y directora de equipos de investigación en inocuidad y calidad alimentaria, Evaluación sensorial de alimentos y genómica de la percepción sensorial, además del diseño e implementación de sistemas de gestión de la inocuidad y calidad. Gracias Jenny, bienvenida. Y, y contigo vamos a, vamos a conversar un poquito, si te parece, de cómo ha ido aumentando la contribución de la mujer a la industria del agro y la alimentación también no solo como profesionales, sino desde la investigación y la academia. Bien. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. En principio, Natalia, agradecerte por esta convocatoria y, y me sumo eh, a esta noche especial, muy halagada, de las panelistas con las que comparto esta noche y pues para seguir hablando sobre el rol de las mujeres desde el punto de vista de la academia, de la investigación y de la formación de profesionales. Eh, yo voy a tomar lo que dijo eh, Amanda, ¿no? La tenencia de la tierra está en los hombres, pero no solamente es eso. ¿no? En, la FAO establece en uno de sus estudios que si las mujeres rurales tuvieran acceso a los activos productivos, la, el incremento de la producción agropecuaria sería eh, grandioso eh, y podríamos quizás generar eh, alimentos para 150 millones de personas adicionales. ¿No? Ese, es un, ese, es, ese es un estudio que muestra la potencia que tienen las mujeres en el trabajo desde, desde diríamos, la zona rural, desde el agro, ¿no? aunque está cambiando porque, como vemos también, Jocelyn, ¿no? en la industria eh, o en la agroindustria en general, se van incorporando cada vez más las profesionales mujeres en los diferentes ámbitos del conocimiento. Pero, ¿qué encontramos en el sector rural? Donde justamente vemos, eh, como se dice, el poco acceso de las mujeres mujeres, a la, a la educación, a la formación, ¿no? El 43% de las mujeres son la fuerza laboral, a pesar de que la tenencia de la tierra está en los hombres, pero las mujeres son las que trabajan más en, en el campo, ¿no? Como bien lo dice también en este caso Jocelyn. Eh, la mujer rural, aparte de trabajar en el campo, también trabaja en la casa, ¿no? También cuida de la familia, pero también tiene poco acceso a la educación y a la formación. ¿Por qué in invertir en la industria del del género, ¿no? en, en este sector tan importante como la, in, la, la industria del agro. Realmente lo hacemos, y como lo, bien lo hemos podido escuchar, eh, por la eficiencia productiva que podemos tener con las mujeres. ¿no? Esa, esa capacidad para poder eh, hacerse responsable, hacerse el problema, resolver, ser persistentes, es lo que marca la diferencia con, con, con nuestros compañeros que nos acompañan en la vida, ¿no? en todas las actividades que llevamos a cabo. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos, se incrementaría la producción en el campo del 20 al 30%. Y ese es un estudio que, que se ha eh, realizado con bastante, eh, como se dice, eh, persistencia y análisis de la información de cómo se mueve el flujo eh, del componente humano en el sector productivo. La producción agrícola en países en desarrollo incrementaría del 2.5 al 4%. El número de personas con hambre reducirían en 12% y por lo tanto resurgiría la, la, la pobreza tan igual como la inseguridad alimentaria. Pero ese es desde el punto de vista de la contribución de la mujer y esa carencia de acceso a la formación en el sector eh, industria del agro. ¿Qué pasa a nivel de la alimentación? Porque también desde ese punto de vista las mujeres contribuimos, ¿no? En la alimentación da la globalización del mercado, esa, ese, ese nuevo estilo de, de vida que tenemos de consumir alimentos en la comida eh, quizás... Eh, rápida, ¿no? que está cambiando la forma de la dieta y que también nos preocupa muchísimo y desde todos los ámbitos eh, de la seguridad alimentaria, eh, esa mejor calidad de vida a través de los alimentos. La alimentación requiere en su conjunto de lo que decimos la educación alimentaria a través de la familia y a través, en este caso, también del sector educativo. En el caso de la familia encontramos como rol importante a la mujer, ¿no? con esa carencia más que carencia, de repente con esa creencia de que la mujer eh, todavía, ¿no? En muchas partes del mundo está arraigado de que solamente se dedicará a actividades domésticas, ¿no? Y eso, y eso que hace en el tiempo, ¿no? Eso que hace en el tiempo limita el desarrollo no solamente como mujer, como profesional. Eh, si hablamos de estadísticas, el 75% de mujeres en encuestadas ¿no? han tenido problemas laborales por el tema de maternidad, ¿No? no es tan fácil eh, tener un hijo y, y seguir manteniéndonos, eh, como, eh, como decimos, eh, en, el, en la mejor cresta de la ola, porque de pronto eh, tenemos hijos y eso nos disminuye en nuestra capacidad de trabajar, cuando es todo lo contrario. ¿No es así? 25% de mujeres entre 18 y 25 años embarazadas son eh, despedidas eh, en la actualidad hacemos desde el punto de vista de la alimentación y de la contribución de la mujer las mujeres en el hogar gran o no trabajan más o trabajamos más incluso eh, a, a temprana edad desde niñas no es así si nosotros hablamos de esos tiempos que mencionaban de cuánto las mujeres trabajan en, en su conjunto los hombres trabajan 14 horas más que las mujeres a la semana pero en sus puestos en el mercado laboral las mujeres trabajan 23 horas más que los hombres en las actividades domésticas que no son reconocidas, no son remuneradas, donde no hay descanso, donde no hay eh, recreación muchas veces, y eso qué cosa hace en forma complementaria a toda esa condición, no eh, el poco acceso que tienen a la, a, la, a, la, a la educación, a la formación. no ¿Por qué? Porque se tienen que dedicar a las actividades, en este caso, eh, domésticas. ¿Qué hacer desde la educación e igualdad de género? La UNESCO establece eh, un, como se dice, hace un reconocimiento a lo que, al, al compromiso ¿no? global de, eh, de priorizar la educación, no solamente de las mujeres y de los hombres, para el logro de los, de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿no? Al mismo tiempo, la, agencia, la Agenda Mundial de Educación 2030 establece que las mujeres deben acceder a la educación, a la formación. Y es lo que hacemos desde, desde las universidades, ¿no? eh, desde mi posición en este caso como, como, como decana. Sin embargo, ese acceso es difícil todavía. ¿no? Hablamos de 16 millones de, de mujeres, de niñas que nunca van a poder eh, educarse, por ejemplo. Hablamos de 550 millones de adultos analfabetos donde el dos, el, las dos tercer, terceras partes, que son 500 millones de analfabetas, son mujeres. Y esa brecha es un poco difícil de, eh, de reducir, ¿no? Necesitamos eh, de alguna otra estrategia un poco más agresiva para poder eh, llevarla a cabo. Incluso en este retorno de la presencialidad, en unos estudios que estuve revisando, quizás 11 millones de niñas no regresen al colegio, ¿no? Porque resulta más productivo que se queden en la casa y que se, y que se encarguen de las labores domésticas para que los papás eh, puedan resolver ¿no? eh, la sostenibilidad de la. De la familia, pero en el tiempo que hace limitan eh, a las mujeres el acceso a la formación. ¿Qué hacer entonces eh, y cuál es el papel de la universidad en este campo? Si bien vemos que la agroindustria crece, que no solamente ese sector, sino obviamente todos los sectores que proveen a la agroindustria, el de equipamiento, el de materiales, el de eh, el de detergentes, de desinfectantes, eh, la industria se expande, no, no solamente al, al hecho mismo de la del procesamiento o de lo que de lo que nosotros conocemos como cadena alimentaria. Sin embargo, en ese contexto nosotros podemos decir que a, a nivel de formación, ¿no? cuando hablamos eh, de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería, pues eh, pensamos siempre eh, en ese contexto de la academia. ¿no? La academia eh, basada en lo que sería la sociedad científica con poder o con autoridad pública, que principalmente representa a las universidades y en este caso particular eh, congrega a los, a los, como se dice, a los académicos, a los docentes específicamente, y ahí entramos también nosotros las mujeres. No no solamente los docentes eh, dentro de las universidades, en su gran mayoría son hombres, esa tendencia está cambiando significativamente. ¿no? Si nosotros hablamos eh, en forma particular, ¿no? eh, me voy a mover un momentito con las... Tantas hojas que he traído. <ríe> Muchísimas gracias. Ahí. Y bueno, pues para hacer un, un, un, un refrescaris de la, de, la, de, la, de la información a nivel de números, de los casi 33 millones de peruanos que somos al Bicentenario, eh, ahora casi la mitad somos mujeres y varones, casi equit equitativamente. no Y esa es una, diríamos, es, es un buen... Eh, es una buena eh, situación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos las mismas oportunidades, ¿no es así? Es más, creo que bordeamos el 50.6%. Pero cuando nosotros siempre remotamos, diríamos, al acceso de las personas hacia, hacia la formación, hacia la universidad como tal, entonces nos encontramos eh, con que a nivel de secundaria más o menos el acceso de los varones a la secundaria son en 45% diferente a las mujeres que, que alcanzamos, no llegamos ni al 33%. A nivel universitario, netamente, diríamos que estamos un poco más a la par. Desde el año 2010 a, a la fecha, aproximadamente, estamos en un rato, de, de, de diríamos, eh, en jóvenes en edad universitaria, en comparación hombres con mujeres, 16.9% de, de, de varones frente a casi 14% de mujeres. Sí hay una ligera brecha no a nivel universitario yo les voy a contar qué cosa ha pasado en mi universidad eh, nacional agraria la molina ¿no? el mes que viene cumplimos 120 años en el día 22 de, el, el día 22 de julio y la primera mujer en ingresar a la universidad fue después de 32 años no olimpia guevara es la primera mujer que ingresa a la universidad después de 32 años y recién después Diríamos de 46 años se tiene la primera promoción con las cinco mujeres ingenieras en agronomía. Eso ha cambiado a la fecha ¿no? y eso es significativo y muy bueno para nosotros como, como, como universidad. Eh, al, al año 70, cuatro, uno de cuatro eran mujeres, al año 80, mil de, de, de, de cinco mil mujeres. En este año, 5.352 estudiantes que, que, que tenemos en la universidad la mitad mujeres hombres. Entonces ha cambiado el acceso a la formación, no la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a una carrera universitaria donde principalmente puedan participar de toda la actividad productiva que tiene que ver con el campo, con, con como se dice, con el aspecto agronómico, agro silvo-pecuario, ¿no? eh, eh, desde no solamente la agronomía, la ingeniería agrícola, la zootecnia. Eh, que se podría pensar que son actividades netamente para varones. Y no, nos hemos dado cuenta que en el mercado laboral mucho aprecian también, y eso ha cambiado significativamente y es bastante bueno, ¿no? eh, lo que nosotros como, conocemos como la mujer en la eficiencia productiva. Y entonces eso eh, nos da, eh, como se dice, mucho más aliento para poder eh, continuar ¿no? en fortalecer ese posicionamiento que puede tener la mujer esa participación que puede tener la mujer en su contribución en el desarrollo y en el mundo laboral ¿no? y eso eh, no solamente se da a nivel diríamos de los, de los del acceso de los estudiantes a la universidad sino también desde el punto de vista de las carreras en el, en el pasado la, la mayoría de carreras tenía mayor cantidad de estudiantes varones que mujeres ahora las únicas carreras que tienen menos estudiantes eh, mujeres son la, la carrera de ciencias porque tienen eh, de repente meteorología ¿no? y, la, y la carrera de ingeniería agrícola pero en todas las demás en todas las demás prima ahora un mayor porcentaje de estudiantes mujeres ¿no? y eso qué implica implica de que nosotros eh, en, en lo que conocemos como los estudios de demanda social que hacemos para poder redefinir el perfil de egreso eh, las competencias que deben de tener nuestros profesionales, finalmente acogemos lo que la industria quiere, y la industria orienta a que mira dentro de los puestos de trabajo que revisamos, eh, para tal puesto, mujer, mujer, mujer, y eso es bueno, ¿no? Como también, obviamente, está la participación de, de los hombres, en tanto en la formación como también, diríamos, este, en el desarrollo en general de todas las actividades productivas que tenemos a nivel de, de, del Perú y del mundo. A nivel de la docencia, también el ritmo ha, ha seguido en ese sentido. Diríamos que de casi 750 50 docentes que somos en la universidad, estamos eh, en un 69% de varones y 31% de mujeres. Todavía, todavía es, es poco. ¿no? Sin embargo, el estar yo acá presente con ustedes implica de que algo ha cambiado. ¿No es así? De todas las carreras en mi, en mi, en mi, en mi universidad que son... No es, Solamente la carrera de industria alimentaria tiene más mujeres en el staff docente que en las demás, y por eso, como decimos, vamos ahí industrias corazón, ¿no? <risa> eh, y pues, eh, sin embargo, ¿no? Las mujeres y bueno, en trabajo en conjunto con los con los con los hombres en, en la en la universidad, eh, no solamente nos dedicamos a, a llevar a cabo las actividades formativas, ¿no? De preparar clases, de preparar exámenes, de hacer laboratorios, de capacitarnos, etcétera, ¿no? Vamos más allá. Más allá de eso, hacemos actividades de investigación, que es un nuevo campo donde también la mujer se abre a la ciencia y, y dada como se dice eh, la ruta que se estableció para la promoción de la, de la mujer en la investigación, en los últimos eh, casi ocho años hemos tenido eh, los premios L'Oréal eh, acogidos por investigadoras de nuestra universidad. ¿no? La doctora Luz Gómez Pando, eh, ¿qué más? La doctora Doris Zúñiga, la doctora Rosana Chirinos de mi facultad, la doctora, eh, ¿qué más?, Greti Villena, ¿no?, mujeres eh, que, que siguen investigando y quizás ahora son mucho más los grupos de investigación que incorporan mujeres que hacen conexiones con otros grupos de investigación a nivel del mundo y que también posicionan a la mujer eh, en su contribución al conocimiento y también a la publicación científica. Y por otro lado está el hecho de que las mujeres a nivel de gestión y quizás eh, lo que me trae también aquí es cómo yo llegué a ser decana, ¿no? Porque relativamente con los, con los demás miembros con los que yo comparto las decanaturas, en este caso en la universidad, de ocho decanos uno es mujer, ¿no es así? Pero eh, es posible, ¿no es cierto? Eh, yo encuentro en el caso de, de, la, de la mujer en la participación de la gestión, todavía es un poco difícil cambiar, eh, como se dice, la percepción que tienen los, los varones ¿no? para poder acceder y estar sobre ellos en un cargo directivo, más aún cuando somos más jóvenes. Es mucho más difícil, más desafiante, pero como dice Jotarín, si tú incorporas correctamente a todos en la gestión, tanto a los que son más mayores, respeto a la experiencia, como también a los más jóvenes y de diferente género, vas a lograr grandes resultados. ¿no? Y eso es algo que creo que nos funciona bastante bien a todos. Sin embargo, eh, ha sido, yo pienso, un, un camino un poco difícil el haber llegado a conducir una universidad. Encontramos ahora en la Universidad San Marcos, después de 450 años, a la primera rectora eh, de San Marcos, ¿no? Y en el caso de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, eh, después de 200 años, primera rectora, ¿no es así? La próxima seré yo, no lo sé, ah, ah, <risa> no lo creo. <risa> bueno no, no estaba en mi expectativa realmente ser ser decana no ni siquiera lo había pensado pero sin embargo quizás eh, eh, comentarles sobre las oportunidades que tenemos como mujeres de poder eh, estar a cargo de la gestión ¿no? que es que es un, un ámbito diríamos del, del desarrollo profesional que implica más allá de, de, de simplemente eh, pensar en lo que vamos a hacer actuar ¿no? y, y quizás ese es el resultado que he visto materializado acá en mis compañeras panelistas, ¿no? No solamente es escribir, detallar, sino planificar, sino más bien actuar, generar un resultado, generar eh, un desarrollo, generar una oportunidad para muchos más, ¿no? Y, y eso es lo que hacemos dentro de la universidad, generamos oportunidades, ¿no? Y, y como decimos a nivel de gestión, quizás... La, los hombres o las demás mujeres ven en las personas, ven en otras mujeres la capacidad para poder dirigir, para poder planificar, para poder controlar, para poder generar ese resultado que uno tanto espera. Y eso es lo que quizás eh, desde la academia eh, buscamos que se pueda, que se pueda eh, materializar, ¿no? eh, ser un espejo eh, en el caso de la sociedad, sobre todo para las niñas, para las adolescentes, para las estudiantes que ingresan a la universidad o están en un instituto, ¿no? si nosotros tenemos eh, a líderes, mujeres en la sociedad, en diferentes estatus eh, eh, de desarrollo profesional, como bien lo mencionamos, incluso en toda la cadena alimentaria, desde el agro hasta la gerencia, como lo podemos ver acá, las niñas van a ver que eso es posible y se van a motivar y van a entender que eso es un camino que también se puede se puede recorrer como me decía mi hija eh, ahora que estaba un poco practicando lo que voy a decir acá y me decía mami yo voy a poder correr porque tú has sido capaz de caminar y me encantó eso me ha motivado mucho no porque también eso es lo que nos toca a todas las mujeres eh, en el lugar donde estemos no mostrar que sí somos capaces de resolver de alcanzar de producir eh, somos responsables, eh, somos persistentes, somos detallistas, eh, ¿qué más? También tenemos muchas otras cosas que, que seguro acá no lo vamos a decir, ¿no es cierto? Pero eh, diríamos que eso nos ha permitido, y quizás es lo mejor que puede pasar, que de, las demás personas también nos van a poder ver, van a poder ver en la sociedad a las mujeres en el rol que desempeñan y por lo tanto van a ser ese espejo que en algún momento ellas van a querer ser, ¿no? Y eso es lo que yo he venido a compartir desde, desde la Academia. Gracias. Gracias, Jenny. De aquí ya sale un hashtag, Jenny, próxima rectora, ya. Ya pueden ir tuiteando. Muy bien, tengo el gusto de, de presentarles a Rosario Bazán, a la que absolutamente todos los presentes conocen y estoy segura que siguen. Ella es fundadora y gerente general de Damper, empresaria peruana reconocida entre las 50 mujeres de impacto en Latinoamérica, según Bloomberg, y entre los líderes empresariales con mejor reputación en el Perú, según Merco. Ganadora del premio Líderes Empresariales del Cambio, LEC de Iguay y condecorada con la Orden del Trabajo en el Grado de Oficial por el Estado peruano. Presidenta de Cad Ejecutivos 2021, miembro del Consejo Consultivo de Centrum, primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio de la Libertad y de la Asociación de Agroexportadores de Chavimochic. Chavimochic. Perdón, tengo que ensayar más. Tu curso de quechua he urgente. Ya, gracias. Es MBA en la Universidad RIC de Nueva York, por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y por Incae Business School de Costa Rica. Ingeniera Industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenida Rosario. Y, y Jenny nos puso, eh, nos puso o nos hizo un vínculo muy importante entre el potencial que aún tenemos por explotar en cuanto a la contribución de la mujer a conseguir eh, mejorar la productividad y llegar a esos ODS, ¿no? que es Agenda 2030 de Sostenibilidad, que también mencionó Jocelyn y, y Amanda, donde tenemos objetivos tan importantes como el 1 fin de la pobreza, el 2 hambre cero, el 5 equidad de género, el de reducción de las desigualdades y uno muy importante del que hoy nos va a hablar Rosario, que es el trabajo decente, que es el número ocho. Y me gustaría, eh, Rosario, que tú has tenido una gran experiencia eh, en lo que es la industria agroexportadora y en la generación de trabajo formal. Y yo me acuerdo de un vídeo tuyo que grabaste para Harvard explicando que casi te trataron de loca en los 90 cuando montaste, ¿fue en los 90 cuando montaste la posta médica? Así es. ¿Sí? De esa visión que tuvo Rosario antes de nadie de entender... La, la corresponsabilidad y la responsabilidad social de una organización en un contexto donde supongo que nadie lo hacía, ¿no? Es bueno estar loca, ven. ¿eh? <ríe> y quisiera, eh, Rosario, que nos, nos comentes que, cómo consideras tú la importancia de esa generación de trabajo formal en la agroindustria eh, para la mujer y cómo el dotar a una mujer de un trabajo formal eh, aporta al desarrollo del país. Buenas noches a cada uno de los presentes que nos hemos reunido el día de hoy en este foro, también organizado por ti, eh, Natalia. Felicitaciones y gracias por invitarme a contribuir para hacer visible y para poder potenciar el rol protagónico que estamos teniendo las mujeres en el crecimiento económico y en el desarrollo social de nuestro país. Y de verdad que me siento contenta el día de hoy por estar compartiendo en este panel conjuntamente con Amanda. Gracias por todas las reflexiones que nos ha sabido hacer el día de hoy. Qué interesante y cuán verdadero el hecho de poder relacionar la productividad que tenemos las mujeres, eh, ese enfoque de fertilidad en cada una de las cosas que nosotros hacemos para poder justamente eh, elevar la productividad de nuestras familias, elevar la competitividad de los espacios en donde estamos. Lo mismo Jocelyn, con quien eh, somos miembros de la, del sector agroindustrial y justamente de la libertad. Y lo mismo a ti, Jenny. Y por supuesto que tienes que, que llegar a ser la, la rectora, ¿no? Porque la verdad es que las mujeres sí tenemos que aspirar a, a, a, a lograr cada vez mayores posiciones de liderazgo. Y no tanto por nosotras mismas, fíjense, sino porque las mujeres que hemos tenido el privilegio de estudiar de lograr oportunidades de desarrollo, estamos desafiadas definitivamente a tomar posiciones de liderazgo para inspirar a las niñas, a las jóvenes mujeres de nuestro país. Entonces, es por eso que estamos aquí el día de hoy. Y, claro, yo fui la primera presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, no estaba no era parte de lo que iba a decir el día de hoy, pero solamente decirles de que el, la, la razón, hubo dos razones principales por las que participé de estas elecciones bastante difíciles, ¿eh? todos eran hombres. Ojo, en 120 años de historia de la Cámara de Comercio de la Libertad, sigo siendo la, bueno, fui la primera y sigo siendo la única mujer. Y la razón por la que yo acepté, la primera razón era porque yo pienso que los líderes empresariales debemos trascender a los objetivos económicos de nuestras empresas para poder impactar en la calidad de vida de las personas. Y qué mejor que hacerlo a través del liderazgo que ejercemos en los gremios empresariales. Esa es la única forma de poder colocar en la agenda aquellos puntos que están íntimamente relacionados justamente a la, a la calidad de vida de las personas más vulnerables en el país. Esa es la razón. Y la otra segunda razón era porque yo decía, no puede ser. Más de 100 años de historia y que no haya ninguna mujer. Yo, yo a mí misma me dije, oye, si yo no lo hago, pasarán 100 años más. O sea, ¿qué excusa tengo para no hacerlo? Habían varias excusas, la verdad porque estar eh, liderando una de las empresas eh, más importantes de la agroindustria nacional y mundial no es fácil. Y estar en pleno crecimiento y dedicar más de 10 o 12 horas de, de trabajo al día, y de pronto, ¿a qué hora atiendo los temas de la cámara? Entonces, sí, era, era difícil. Bueno, acepté. Yo sé que hubieron apuestas en Trujillo de que yo no lo iba a hacer, que probablemente iba a tirar la toalla en el primer año Claro, porque Rosario es mujer, además es gerente general de Damper, está eh, eh, absorbida en esas tareas y tiene familia. Entonces, fíjense que no. Mi familia me dio un soporte total. Mi hija también, así como para ti, Jenny. Nuestras hijas nos enseñan y nos empoderan. Y ella, cuando ya vio que la cosa se puso sucia a nivel de las elecciones, decía, ¿cómo es posible que Rosario Bazán pretenda ser la presidenta de la Cámara CIA no es de la Libertad. Ella es de... Yo soy, de, yo soy celendina y a mucha honra. Celendina de Cajamarca. Entonces, esa era una razón, que no era para nada válida, pero era uno de los puntos. Lo otro era ya esto de las elecciones, que no se dan de manera limpia y todo lo demás. Entonces, yo la verdad que estaba cansada como por, para que encima las elecciones no se den eh, de buena manera. Y cuando yo dije, ya no voy, ya está, que, se, que sea cualquier otro hombre... Yo ya no la hago. Mi hija, estábamos en mi casa, vino y me dijo, mami, ¿qué está pasando? Yo dije, María Alejandra, me olvido de ese rollo de la cámara. Ni hablar. Con todas las cosas que tengo que hacer me voy a concentrar. Y ella me dijo, mamita, no lo puedo creer. Tú me has enseñado a que tenemos que luchar. Y sobre todo cuando las cosas son difíciles, mami. Sino cómo Y cuándo vas a crecer en ese ámbito de la vida. Tú me has dicho que son las dificultades las que te ayudan a salir de la zona de confort, de la zona de confort, a nosotros las mujeres que trabajamos tanto. Y, y de verdad que cuando me dijo eso, yo me volteé y me dijo, y además le vas a dar en el, en el plato, plato servido a las otras personas que tanta dificultad te están haciendo para, para que ganes estas elecciones. Ah, no, le dije, espera un ratito. Acababa de decirles al grupo que, de, de varones que estaban promoviendo mi mi candidatura, de que no iba. Y ellos se quedaron tristes, preocupados. Retorné en el acto y les dije, ¿y quién dijo que iba a renunciar? Vamos, pero para ganar. Y así fue. Entonces, eh, para inspirar, eso fue inspirar a las otras mujeres. Bien, eh, el punto que has mencionado, eh, Natalia, respecto a la importancia de la incorporación de la mujer en el mercado laboral formal. Quiero destacar que la agricultura y la agroexportación han contribuido, todos sabemos, de manera importante con el crecimiento económico y el desarrollo social eh, del país. Sobre todo en las dos últimas décadas antes de la pandemia, y se ha convertido por eso el sector agrícola y la agroexportación en el principal generador de empleos formales en el Perú, no hay otro. La agricultura y la agroexportación son el principal sector generador de empleos dignos en el Perú y se ha convertido también en el motor de desarrollo descentralizado. A ver, veamos cifras. La agroexportación y la agricultura emplean el 26% de la PEA, de la población económicamente activa. Es decir, 5 millones 5 millones de mujeres y varones peruanos trabajan en el agro en el Perú. Y, muy interesante, el 50% de esos 5 millones somos mujeres. Somos mujeres que estamos en el agro, somos mujeres que estamos en las cadenas productivas, somos mujeres que estamos en la agricultura familiar y somos mujeres que somos parte de la cadena de valor de las principales agroindustriales peruanas y que están insertadas en las cadenas de valor mundial de alimentos. Eso es lo que está ocurriendo con nuestro sector en el Perú. Por ende... Hace 20 años, o sea, año un poquito antes del año 2000, de cada tres trabajadores en el agro, uno era mujer. Actualmente, de cada dos mujeres, perdón, de cada dos trabajadores, uno es mujer. Entonces, es innegable la importancia y la relevancia del la participación o de la importancia de la incorporación de la mujer en el mercado laboral formal para el crecimiento inclusivo, para el crecimiento económico y el progreso social. Lo estamos haciendo nosotras las mujeres en los diferentes espacios, en, los difer en, en el sector eh, agrícola, en cada una de las tareas y labores que estamos haciendo, tanto en el campo, nuestras mujeres trabajadoras, que si bien es cierto, no han terminado, muchas de ellas, el 40% aproximadamente de las mujeres en el agro no han terminado sus, sus estudios eh, escolares. Sin embargo, gracias al ímpetu, a las ganas que le ponen nuestras trabajadoras en el campo y en las plantas de procesamiento, ellas se han convertido en las mejores profesionales. ¿Por qué? Porque, están, porque son mujeres que se están preparando permanentemente a través de los diferentes programas de capacitación que ellas van teniendo. Entonces, a lo largo de estas décadas, la agroindustria, la agricultura, la, la agroexportación y... Eh, las empresas colaterales, las empresas de la cadena de valor, han generado cientos de miles de puestos de trabajo para las mujeres y varones. Y las mujeres rurales son aquellas que han tenido por primera vez en la historia la oportunidad de insertarse, de incorporarse en el mercado laboral formal. Póngase a pensar. Antes de eso, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Básicamente caña de azúcar. Éramos un exportador de producto tradicional, no de productos de valor añadido, de valor agregado. Entonces, ¿qué hacían las mujeres antes de esta gran revolución de la agroindustria, de la agroexportación peruana? Estoy hablando antes de la década de los 90. ¿Qué hacían las mujeres? Recordemos, el nivel de pobreza era del 60%. De cada 10 peruanos, 6 vivían con menos de un dólar por día. Entonces, pensemos en las mujeres en aquella época. No tenían dónde trabajar. Ni siquiera teníamos dónde trabajar los hombres y mujeres que nos graduábamos de las universidades. El desempleo era altísimo. Sin contar el terrorismo y todo lo demás. Entonces, eh, las mujeres de, lo, de las zonas rurales, y de las zonas urbanos marginales, y las mujeres graduadas de institutos, de, de universidades. Todas estamos aprovechando y tomando cada oportunidad que se nos presenta. ¿Para qué? Para poder realizarnos como personas, y sobre todo las mujeres rurales, para poder sacar adelante a sus familias, para poder brindarles a sus hijos, las oportunidades que ellas no tuvieron, las oportunidades de salud, de educación, de nutrición, de educación, esas oportunidades que ellas no tuvieron. Existen estudios de organismos eh, internacionales, Harvard una de ellos, que señala que más del 90% del ingreso de las mujeres va directamente a la yugular de su familia, va directamente a la educación, a la salud y a la nutrición de sus hijos. ¿Eso qué significa? Que las mujeres peruanas aguerridas, trabajadoras, que con su trabajo y talento están sacando adelante a sus familias, también están interrumpiendo la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente. Yo pienso que en nuestras empresas, los líderes empresariales, estamos llamados a trascender a nuestros objetivos económicos, como dije al inicio de mi exposición, para poder impactar en la calidad de vida de nuestros trabajadores, sus familias, y las comunidades. Y sí, es un desafío importante para nosotros como líderes empresariales conocer de cerca la realidad y cuáles son las necesidades que tienen esas mujeres y varones trabajadores para poder recién, a partir de ello, establecer aquellos programas que tienen impacto en su desarrollo, que tienen impacto en su calidad de vida. Y estamos hablando del año 94, cuando tuve la oportunidad de cofundar Damper, conjuntamente con mi esposo y nuestros socios daneses, por eso el nombre de Damper, Dan de Danmark, de Dinamarca y de Perú. Entonces, año 94, mi hijo acababa de nacer. Y fíjense, cofundamos Damper, Esta es una historia tan real que parece que ocurrió ayer, tomen nota de eso, año 94, ya, Ter teníamos todavía secuela de terrorismo, alto desempleo, mucha pobreza, cofundamos la empresa y tuvimos que tener un CEO. Mi esposo no podía ser eh, el CEO de la empresa, aun cuando nuestros socios daneses, a quien inmediatamente nominaron fue a él, o sea, ni siquiera pensaron dos veces, o sea, Jorge y yo somos... Eh, ingenieros industriales. Él hizo gran parte de su carrera en la católica como ingeniero industrial, pero luego terminó en la nacional y ahí es donde me conoció. Pero bueno, eso es otra. <risa> es parte de otra historia. Entonces, eh, ya, yeah. entonces a él le dicen: Tú, Jorge, tienes que ser el CEO. Entonces él dice que él no puede porque efectivamente él estaba representando a los franceses que eran en esa época los importadores más grandes de espárrago. En esa época el Perú era mono productor, un solo cultivo, espárrago y espárrago blanco en el norte y verde en el sur. Entonces él dijo que no podía. Entonces los daneses dijeron, no puede ser. Eh, si tú no puedes, Jorge, no hay forma que conformemos la empresa. Entonces Jorge, oye, pero Charo, Charo es ingeniero industrial como yo, ella es tan capaz como yo, así que ella, ella, ella que sea la gerente general, y sabe lo que dijeron, siendo nuestra propia empresa, que de ninguna manera podía ser yo. O sea, ese fue el primer golpe de discriminación que recibí en mi propia empresa, en mi propia cara, sí, tú no puedes ser porque tú eres mujer, así, clarísimo. Tú no puedes ser porque tú eres mujer. Ahora, entendamos la época, los 90, y no tanto porque eran daneses, sino porque conocían la realidad, Natalia, del Perú. Sabían cuán machista es nuestra sociedad y lo sigue siendo. Entonces ellos decían, Charo, tú no vas a sobrevivir. No te van a hacer caso, se van a burlar, se van a aprovechar. Y, y no hay forma, no hay forma. Entonces ellos regresaban a Jorge y Jorge decía, no hay forma conmigo, yo no puedo ser, Charo tiene que ser. Entonces fíjense, fueron días de días de hablar de lo mismo que yo no podía hacer, que cuando finalmente ellos se dieron cuenta que tenían que teníamos que seguir adelante con la empresa y claramente ellos no iban a nombrar a ningún otro gerente general por un tema profesional y ético, el tema de la confianza, el tema del, de la credibilidad, eran en los dos, no hubo otra cosa. No tuvieron más remedio que decir, ya, Charo, tú eres. Y adivinen, cuando ellos dijeron, Charo, tú, ¿tú vas a ser, yo ya no, te, ya, ya no quería. Tenía mucho, tenía miedo. Yo decía, oye, tan fea, tan fea, tan fea la situación en el Perú desde el punto de vista machista. Entonces yo dije, no puedo, pero di una excusa. Y tuve la mejor excusa del mundo, no puedo, no voy a hacerlo, no puedo, porque mi hijo tiene meses de nacido y yo voy a cuidar a mi hijo. Entonces, cuando yo respondo así, en serio, los daneses dijeron, no vamos con el negocio, o sea, esto se queda allí. Esa noche, creo que fue una de las noches más impactantes de mi vida, en el sentido de que Jorge, mi esposo, me dice, Charo, yo no lo puedo creer, ¿tú has dicho que no? Y le digo, sí o no, no lo voy a hacer, porque tengo que cuidar a Jorgito Y me di cuenta luego de, de, de conversar que en el fondo no era el cuidar a mi hijo, porque tenía yo el privilegio de tener a gente muy cercana que me iba a ayudar a cuidar a Jorgito. Pero ¿qué pasaba con las miles y millones de mujeres que tenían sus Jorgitos y que nadie los podía cuidar? Y que no podían llevar el pan de cada día a sus hijos. Y esa ha sido siempre mi motivación de por qué hacía empresa. Entonces, esa noche lloré mucho cuando mi esposo me dijo, no lo puedo creer. Lo que tú siempre has soñado, hacer de, de la empresa que conformemos, una empresa que pueda contribuir con el desarrollo del Perú, y ahora tú estás diciendo que no. Y yo dije, ¿quién ha dicho que no? Y, y ¿quién ha dicho que no? El día siguiente me fui y le dije, yo soy, ya, acepto. Ok, primer directorio y ahí vienen me nombran Rosario Astán, lo tengo todavía acá en el archivo Gerente General Interina, sí, sí, Interina y con letras mayúsculas. Yo dije no lo puedo creer, o sea fue fue fue fuerte, o sea yo no tuve el techo de cristal, yo tuve un techo de cemento y de esos potentes, entonces que la verdad que ya no tuvo ya no hubo tiempo ni espacio para sentirme víctima ni nada de eso al contrario yo dije ok ya estoy al frente como somos las mujeres tomamos al toro por las astas y aquí aquí voy y, y así fue eh, lo que hice es no esperar que nadie me dé el poder para actuar sino que tomé eso ese poder para actuar de mi fortaleza interior y tuve la bendición de contar con un muy buen equipo de gente que comulgaba y comulga los mismos valores y principios y conociendo la realidad de esas mujeres que hasta ahora yo siempre les digo, no hay mejor espacio para mí, les digo así a ustedes, les comparto y las mujeres en DAMPER lo saben, los varones también, pero sobre todo con ellas con quienes me identifico, son mi fuente de inspiración permanente son aquellas que hacen que yo me levante cada día y frente a a pesar de todos los problemas que puedan haber, sigo para adelante. Porque esas mujeres me enseñan. Ellas son mi inspiración. Imagínense las necesidades infinitas que tienen esas mujeres. Y, de acuerdo a la data, el 40% de las mujeres en Damper, de acuerdo al último censo que acabamos de hacer, eh, son cabeza de familia. Y en el Perú es aproximadamente 32% de las mujeres en el Perú son cabeza de familia, o sea, de ellas dependen su familia. Por eso es la importancia y la necesidad y el compromiso por parte de las mujeres y varones que estamos liderando organizaciones y empresas en el país de generar posiciones y puestos de trabajo para las mujeres, porque al hacerlo estamos definitivamente incidiendo e impactando en la vida de esos niños y de esos jóvenes que son el capital presente y futuro del país y es por eso que desde el inicio de nuestras operaciones en damper trabajamos un modelo innovador un modelo de gestión innovador basado en la creación de valor compartido que significa conectar la eficiencia económica de nuestra empresa la rentabilidad económica de nuestra empresa con el progreso de sus trabajadores, sus familias y sus comunidades. Ambas cosas tienen que ir de la mano, yo no concibo a aquellas empresas, y ese es el cambio que tenemos que hacer en el chip de los líderes empresariales en el Perú, sobre todo, que primero es el objetivo económico, la utilidad económica, y si hay presupuesto, si hay utilidades, entonces de ahí vamos a tomar para hacer un programa de responsabilidad social. Y de eso no se trata, se trata cómo hacemos negocio. Cómo desde el día cero, desde que empezamos un proyecto, estamos cuidando a nuestros trabajadores y a nuestras mujeres, le estamos dando condiciones seguras, dignas y justas. Y eso es lo que hacemos en nuestra empresa, trabajando en tres ejes de acción. Un primer eje, que es salud, porque conocemos la terrible realidad que, te, que tienen nuestras mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras del campo y las plantas, y las plantas industriales. Entonces, tenemos dentro de, nuestras, dentro de nuestra empresa una red de centros de salud, tanto en el campo como en las plantas industriales. A eso te referías. Y efectivamente, en los años 90 nadie entendía. Al contrario, me decían, Charo, no muestres eso, que nadie va a entender. Y de verdad que no. Ahora, y hace años ya atrás, todos entendemos cómo podemos pretender hacer productos de calidad, alimentos de calidad, si no le damos condiciones de calidad a los trabajadores, aquellos que conforman el capital más preciado de nuestra empresa. No hay forma. Por eso es de que ese primer eje de acción es salud. Y desarrollamos programas exclusivos para mujeres. Tenemos ultrasonido, ecografía y acompañamos a las mujeres a lo largo de su embarazo. Hemos recibido en los últimos tres años, digo recibido, hemos hecho el seguimiento a 1.600 mujeres embarazadas y le hacemos un seguimiento a lo largo de, toda, de todo su embarazo. Y luego hacemos el control del niño sano, es decir, las mujeres en Damper, todas y de manera gratuita, acceden a los servicios de salud llevando a sus niños a sus padres o hermanos eh, no es filantropía ni es asistencialismo valor compartido significa que incorporamos la resolución de estos problemas sociales en el core del negocio en la estrategia del negocio porque estamos impactando en la calidad de vida de los trabajadores por ende en su productividad y ello redunda en la productividad, en la competitividad y sobre todo en el ambiente de paz social dentro de nuestra empresa y también eh, se despliega y se proyecta en las comunidades. El otro eje es educación. Este es, este es uno de los ejes que más me, me, me causa alegría, que es el hecho de invertir permanentemente en las mujeres y los varones. Aproximadamente el 40% de las mujeres y varones no han terminado estudios secundarios y primarios. En Damper esa es la realidad, porque refleja la realidad de la población peruana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos alianzas con diferentes instituciones y organismos gubernamentales. Esta de acá, que me anima y me alegra mucho, es CEBA, Centro Educativo Básica Alternativa. Y de verdad que es una bendición. ¿Por qué? Porque a través de la escuela alternativa, en la noche, las salas de capacitación se convierten en centros, de, en, en, en los salones de la escuela nocturna. De tal manera que nuestros trabajadores, mujeres y varones, terminan la jornada de trabajo y luego se, se duchan, se alistan y sus clases empiezan ahí nomás. Entonces vienen los profesores que envía el Ministerio de Educación y nosotros les damos todo el soporte, las condiciones y de verdad que es muy gratificante poder ver cómo mujeres de 35, 40 y varones de 40, 50, 55 años están culminando sus estudios de primaria y secundaria. ¡Qué orgullo y cuánta inspiración para sus propios hijos! Entonces... Eso es lo que venimos haciendo, y en equidad de género, termino con eso, no podía haber forma que no trabajemos en equidad de género en Damper, y por eso tengo el orgullo de decir que somos la primera y la única empresa en el Perú, en el sector agroindustrial, y la primera en el Perú en haber obtenido el certificado de clase mundial líder en equidad de género, que es Edge, que lo que hace es, lo hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que hace es promover y garantizar un espacio justo, un espacio seguro y generar condiciones iguales para las mujeres y los varones. La brecha salarial a la que hacíamos referencia hace un rato en el Perú, por el simple hecho de ser mujer, si, si hay un hombre y una mujer, ambos... Eh, administradores y están en la misma posición y tienen el mismo desempeño por el simple hecho de que tú seas mujer, ganas 25% menos. Eso es terrible. Como nosotros tenemos la certificación Edge, tenemos que, y, y eso es por cuenta propia, porque yo pienso que una certificación como esta de líder mundial empresarial nos obliga justamente a hacer métricas, a hacer benchmarks y a poder rendir cuentas entonces y libros abiertos eh, tengo el orgullo de decir que en damper la brecha salarial es menos del 4% porque lo medimos y lo medimos de, la, de, de una manera como les digo con libros abiertos versus la brecha salarial del 25% eh, por ciento. y tenemos un proyecto un programa más que proyecto que se llama victoria que es sumamente potente y a través del programa Victoria, lo que nosotros hacemos es transformamos eh, mentalidades y conductas que erradica, para erradicar eh, toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Entonces, dicho eso, pienso que los líderes empresariales estamos llamados a generar cada vez más en nuestras posibilidades eh, empleo digno y justo para que nuestras mujeres sobre todo por todo lo que les he compartido y que todos conocemos puedan enfrentar la vida de una manera de una manera digna porque en el nuestro pe Perú mientras el 50% de la población que somos las mujeres seamos víctimas de discriminación y de violencia de ninguna manera vamos a poder alcanzar la paz social ni el crecimiento económico el desarrollo sostenible, que requerimos y por otro lado pienso que el empoderamiento de la mujer y la equidad de género son dos condiciones indispensables para lograr el desarrollo sostenible que todos anhelamos para el perú y porque el progreso de la mujer es el progreso de todos y tengamos bien presente que cuando una mujer da un paso adelante nuestra sociedad y nuestro país avanza. Muchas gracias. Bueno, este ya es el mega shot de motivación de la noche. Y, y qué importante, además, Rosario, que hayas tocado el tema de violencia, eh, porque además se, eh, se ve como un problema social, pero no vemos las consecuencias económicas también del mismo y estamos intentando reactivar la economía por mil mecanismos y, sin embargo, no nos damos cuenta de que la violencia nos, cuenta, nos cuesta el 3.7% 3. del PBI. Eso es un estudio de la San Martín de Porres, unos 6.800 millones de dólares. Entonces, aparte de un tema de derechos humanos y justicia social, hay numerosos argumentos económicos que nos dicen que invirtiendo en la disminución de la violencia es probablemente una de las inversiones más rentables que podamos hacer por el país. Y no tenemos tiempo, pero igual tengo que rescatar, aunque sea una preguntita, si bien ya han salido muchas buenas prácticas, el público está preguntando, y si alguien quiere alzar la mano también le voy a dar la oportunidad ahorita, pero tenemos una pregunta que nos... Mmm, nos pide aterrizar alguna normativa política buena práctica que estén implementando en sus organizaciones para incentivar la igualdad de género no sé si me pueden poner así una pepita de alguna política o proyecto o iniciativa para ir cerrando esas brechas Sí, por ejemplo en, en nuestra empresa lo que hacemos es eh, exigimos demandamos entre nos demandamos entre nosotros mismos y a las empresas que contratan eh, profesionales que por lo menos de esa terna una sea mujer de tal manera que de esa forma de todas maneras vamos a tener a mujeres que están aplicando a las eh, distintas eh, posiciones y por otro lado también nos hemos puesto indicadores métricas al interno de nuestra corporación para, para poder tener un determinado porcentaje de crecimiento de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, eso hace que las políticas dentro de la organización estén promoviendo la capacitación y las maestrías de las mujeres a nivel de, de la parte administrativa, de la gestión. Y a nivel de campo y, la planta, y, la, y las plantas industriales, aún cuando estamos hablando de aquellas mujeres que no han terminado eh, primaria y secundaria, también estamos promoviendo por el profesionalismo que ellos adquieren, el, el liderazgo en diferentes posiciones. Para complementar, Natalia, pues sí, eh, a nivel eh, de la academia su, sucede lo mismo, ¿no? eh, la representatividad a nivel de la gestión de las, de las entidades públicas como la universidad, eh, implica que para poder eh, consolidar eh, los, el rectorado, los vicerrectorados una terna, un tercio tiene que ser por lo menos mujer, ¿no? eso eh, facilita el, eh, la visión de crecimiento de, de las profesionales mujeres dentro de la, de la gestión de la universidad. A nivel de investigación más bien buscamos que se incorporen con los, con los, con los caballeros, con los, con los hombres, eh, sin embargo en el caso de mi facultad sigue siendo mayoritaria la, la, la cantidad de mujeres, ¿no? entonces eso nos, nos llena de orgullo también. Uh -huh. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, ¿sí? ¿hay alguna pregunta más del público? Si no, ya Ah, sí, sí, por favor. Bueno, mi nombre es Maricarmen Olivero Jiménez, soy directora de la red de apoyo Unidos sin límites. Vengo de Ventania, de Pachacútec, allá. <risa> Buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Maricarmen Olivero Jiménez directora de la Red de Apoyo Unidos Sin Límites de Ventanilla Callao. Ustedes habrán escuchado mucho de hablar de Pachacute. Eh, mi labor social eh, va a, a las personas vulnerables, a las personas con discapacidad, vamos a sería hacer, legal y, y tuve que viajar y también tomo mucho el tema ambiental. Al ser capacitadora ambiental que trabajé en la región Callao muchos años, eh, tomé la decisión este 26 de enero. ¿Qué pasó? A, al día de la educación ambiental, hacerlo en un caserío de la selva. Y lo que ustedes están hablando y plasmando, sus experiencias y todo lo que ustedes están logrando como empresarias, lo he vivido yo. Yo no soy una empresaria, soy una mamá, amo de casa, y que me educo cada día. Porque siento y sé muy bien que la educación te permite muchas puertas. Esas puertas que a veces en el, el mismo estado no cierra Conocí el Cacería de Estancia, que algún día ustedes quizás puedan ir. Los invito allá a de Estancia, Distrito de Tabaloso, Región San Martín. Una población en la cual yo estuve, me pensé quedar más que una semana para poder dar capacitarles a ellos a hacer un evento pequeño. En pleno evento pequeño me toman el tema de la agencia. Y no me quedé una semana, me quedé dos meses y medio. ¿Por qué me quedé dos meses y medio? porque conocí de cerca el trabajo del agricultor. Ellos se dedican a la a siembra de su maíz, de su café, de su cacao. Y cada vez que yo veía, estuve que en, en sumergirme en su mundo de ellos, con los zancudos, las lluvias. Ellos querían ir a, se, a poner su semillita, la lluvia, porque allá llueve bastante. No tienen acceso, no tienen agua. Eh, tienen unas quebraditas que ellos mismos ponen así como unas tuberías, ¿no? Sus accesos, todo. Y conocí bien de cerca, hay un, un solo colegio, un solo colegio que donde tienen que caminar bastante tramo para llegar ahí los niños, pero los niños lo hacen con entusiasmo. Esos caminos muy, muy tristes. Yo me caía en cada esto, yo me caía, me resbalaba. ¿A qué quiero apuntar en esto? Que ellas se levantan cuatro en la mañana. Cuatro de la mañana, ya están ahí despiertas, están dando de comer a sus animalitos, yéndose a sembrar, cocinan. El esposo está yendo al campo con los peones, y es nuevamente regresan, cocinan, hacen su almuerzo a los niños, nuevamente se van, y así el trabajo de la mujer rural es muy triste. Sí, es de, yo usaría esa palabra muy triste, muy sacrificada. Ustedes van a esos caseríos, las personas que nunca han ido a un caserío. Ellas viven sumergidas en una esperanza, en una esperanza de mejoría para sus hijos. Se si esfuerzan de, llevar, de llevarse al colegio. Y como ellas dicen, no, señorita, nosotros no, no, no tenemos estudio, pero queremos que nuestros niños sean algo más. Y lo que a mí me gustaría y anhelo es que el Estado vea a esos caseríos, vea y valore a esas personas del campo. Que la valore no solamente con decir yo te doy un bono o con algo así, algo social. Que vea, como usted dice, señora, que usted hace su labor en su empresa, que ve el tema social más que el económico, que eso es algo muy importante. Que a las personas le demos un un significado, un valor como seres humanos. Que los tratemos desde el más pequeño hasta el más grande en un tema de igualdad. Muchas gracias. Eh, gra gracias por compartirnos ese anhelo esa esperanza que creo que con empresarias y con académicas como las que tenemos hoy día se nos abre la puerta a, a creer que efectivamente sí podemos avanzar y ellas lo han demostrado ellos son el ejemplo viviente y bueno ya están oyendo las copitas clic clic clic así que voy a cerrar solo rescatando eh, palabras y términos que, que han eh, conversado nuestras panelistas como valor compartido, desarrollo descentralizado, esa me ha parecido muy importante, eh, calidad de vida, paz social, rodearse de un buen equipo, eh, buscar las oportunidades y tomarlas, eh, recordar también la importancia que la mujer ha tenido siempre en la agricultura y rescatarla ¿no? y, y reposicionarnos en ese lugar que históricamente nos correspondió en reducción de la pobreza, eficiencia productiva e inversión en innovación, biotecnología, biodiversidad. En definitiva, un modelo de negocio responsable con el entorno donde podamos combinar la generación de valor económico junto con el social y ambiental. Muchísimas gracias a todos, gracias a los representantes de la Cancillería, gracias embajador, gracias al equipo que ha colaborado. Y eh, espero que no se escapen sin un brindis que vamos a compartir para celebrar, que ya nos podemos medio apachurrar así de, de costadito. Eh, les esperamos en nuestra próxima edición. Eh, este evento ha sido retransmitido, retransmitido en vivo, va a ser colgado en un repositorio. Compártanlo, síganos en nuestras redes sociales. Y este es un espacio libre y abierto. Ya ven que no ha habido ningún filtro para los invitados. Todos son bienvenidos y bienvenidas